Les damos, Les damos la bienvenida plenaria, a la primera plenaria en el marco del eje temático Fortalecimiento del Ecosistema en esta nueva edición de la Semana de la Innovación 2022. Este eje temático aborda el tema Cooperación Público-Privada para impulsar ecosistemas de innovación y emprendimiento. Ello a la luz de que el trabajo colaborativo entre el sector privado y el sector público es un factor relevante para la competitividad de las economías, en especial para economías en vías de desarrollo como la nuestra. Y además, considerando que en épocas de crisis como la actual, la importancia de trabajar articuladamente es aún mayor, dado que fortalecer el ecosistema peruano contribuirá a que el país mejore sus capacidades para enfrentar desafíos tanto económicos como sociales. Por ello, esta plenaria se propone compartir experiencias valiosas de iniciativas público-privadas en ciencia, tecnología e innovación y plantear, como no, factores clave de éxito. Asimismo, se explorará a través de diversos servicios, sistemas, proyectos y procesos cómo mejorar la relación entre el ciudadano y el Estado, todo ello en favor de la mejora del ecosistema de la CTI. Muy bien, a continuación entonces tendremos la primera ponencia de esta plenaria del fortalecimiento del ecosistema por encargo del señor Jong-duk Kim, CEO de D-Camp en Corea del Sur. Adelante señor Jong-duk Kim, tiene usted 20 minutos. ¿Puede, intercambio? ¿Puede, intercambio? ¿Puede la pantalla, por favor? Ah. ¿Puede ir a la primera lámina, por favor? Muy buenos días. Me llamo Kim Young dog y me encargo de director ejecutivo de ti Para mí es un gran placer poder introducirles ante los interesados de las políticas de la latina del Sur el modelo de apoyo de, de La innovación social mediante la tecnología es un tema sumamente importante para esta semana de una innovación. Yo también soy el emprendedor de es naturales y de He realizado el emprendimiento por tres veces y una empresa se ha cotizado en NASDAQ de Estados Unidos. Después de trabajar en una empresa de innovación, en la actualidad me encargo del CEO de Entique, que es el mayor centro de incubación de Startups en Corea. Durante las últimas dos décadas he experimentado directa e indirectamente numerosos fracasos, innovación, experiencias de crecimiento de las empresas de emprendimiento. Entique es una plataforma compleja de ecosistema de emprendimiento creada hace 10 años por primera vez en Corea y ha conducido a efectos dominosos socioeconómicos, tales como generación de empleo e innovación social. Dicamp es un espacio con máximo volumen y e su influencia en el ecosistema de emprendimiento de Corea y tiene con ventaja la estructura de cooperación con el sector financiero. Pues hoy les voy a hablar sobre Dicamp y la historia del ecosistema de emprendimiento de Corea. Pues el siguiente, por favor. Bueno, aquí son los cuatro temas que yo voy a hablar. Pues el siguiente lámina, por favor. Gracias. Bueno, los startups hacen que el mundo sea un mejor espacio. Cuando se desarrolle la tecnología innovadora que optimice la logística, esa tecnología traerá directamente el cambio de nuestra cotidianidad. No, la tecnología en sí no genera cambios. Bueno, la conexión de buenas tecnologías con la innovación en nuestra vida es el papel de negocio y de startups desempeñará ese este rol. Siguiente lámina, por favor. Recibir rápidamente a casa los productos pedidos vengan de la tecnología TIC e impartir educación sin límite de tiempo y espacio también es la solución de startups. Me han informado que recientemente también en Perú se incrementa el número de startups que ofrecen nue nuevas soluciones ante problemas de mercado tradicional. Siguiente lámina, por favor. Diversos startups innovadores de Corea también se esfuerzan para el mundo. El Farm Connect, un socio de t es un equipo que ofrece solución inteligente agrícola. Recientemente, los servicios de Farm Connect están preparando para que su solución pueda ser distribuida a empresas agrícolas y agricultores de Azerbaiyán mediante el Ministerio de Agricultura de Azerbaiyán. Este caso sería el primero en establecer un sistema agrícola nacional entre los startups agrícola. Así, en vez de limitarse en el mercado coreano, los startups adaptan a las características de cada región y tienen la posibilidad infinita de extenderse su perfil, lo que es una característica innovadora de startups. Siguiente, por favor. ¿Se puede explicar la historia del ecosistema de emprendimiento de Corea? Solo con simples estadísticas. Bueno, a diferencia de esto, en Corea, el gobierno y el sector privado conjuntamente han apoyado gradualmente para desarrollar los startups durante más de 10 años. En términos de volumen de inversión de alto riesgo para startups, número de empresas, de emprendimiento y reconocimiento público se han duplicado lo que llama como el segundo auge. De alto riesgo tras el primer auge hace 20 años. Siguiente, por favor. Bueno, en comparación con los últimos cinco años, el número de empresas unicornio con valor empresarial mayor en mil millones de wones viene 2 a 14 y en el ranking de ecosistema de startups, ahora está en el puesto 10 mundial. Siguiente, por favor. El DICAMP es una fundación creada con el fin de apoyar el emprendimiento de jóvenes, generar puestos de trabajo y activar el ecosistema de emprendimiento. Bueno, el DICAMP, una empresa sin ánimo